Entonces, eh, vamos a hablar de un tipo de pruebas específicas que son las pruebas de coeficiente intelectual. ¿sí? Eh, las famosas pruebas o baterías de CI de, ¿sí? o de IQ. ¿sí? Entonces, recuerden que el coeficiente intelectual también es un constructo, es una idea hipotética que se creó por allá finalizando el siglo XIX. Entonces, básicamente en Europa había un conjunto de personas que creían que había una habilidad general para resolver problemas y la denominaron coeficiente intelectual, y que era posible medirla, principalmente con los trabajos de Alfred Binet, ¿Sí? quien fue el que creó la, la primera prueba de coeficiente intelectual. Eh, eh, Alfred allá también trabajó Piaget como normalizando los valores de estas pruebas. Básicamente, eh, pues se necesitaban, habían unos parámetros educativos, ¿sí? y, y unas expectativas culturales, por ejemplo, que las personas pudieran realizar ciertas tareas lingüísticas, tareas de razonamiento espacial, tareas de razonamiento mate, matemático, de razonamiento... En, eh, mecánico, y con, eh, y con base en, en esas expectativas culturales, pues se comenzaron a medir a las personas. Se les ponían tareas similares eh, de razonamiento matemático, lingüístico, aritmético el eh, visoespacial, mecánico, etc. Eh, y eh, de acuerdo a la puntuación de una población por medio y promedio, en determinado rango de edad, se llevaba esto a un punto, a una media de 100% y se, y, y se, y, y se observaban que las dispersiones eran más o menos de 15 puntos, ¿no? que es la curva normal que vimos hace un rato. Bien. Es, por lo tanto, estas pruebas eh, han ido evolucionando, han ido cambiando en la medida en que cambian los estándares culturales, ¿no? o sea, ya que lo que tú deberías hacer, los, el tipo de problemas que deberías resolver, Depende muchísimo de la cultura, de la educación y de la tecnología disponible en cada época, en cada cohorte, en cada momento, y en, cada, en cada sociedad, ¿sí? Esto es un desafío enorme, ¿no? Porque muchas veces, eh, la mayoría de estas pruebas son creadas en, en culturas de tipo anglosajón, europeas, norteamericanas, y son los parámetros con los que nos miden, ¿sí? O sea, por ejemplo, uno mira, eh, si ustedes se escenan, de pronto lo hagan más adelante cuando vean métodos o instrumentos de medición de psicología, no, eh, es bueno preguntarse por qué el WISE tiene las tareas que tiene, sí, por qué esa prueba tiene esas tareas y no otras, y qué tan ético es evaluar a un niño campesino de Colombia o campesino de África, sí, o de cualquier área urbana eh, de, de Hong Kong con ese tipo de pruebas. Sí, y ahí, pues, muchas veces es más una cuestión de convenciones que una cuestión de validez como tal. Las, las, las escalas que se suelen usar para evaluar nivel intelectual son las escalas del Wessler. Sí, son las más usadas, las más vendidas, y las más aceptadas en diferentes ámbitos forenses, eh, educativos y eh, neuropsicológicos, sí, psiquiátricos y demás. Otras escalas alternas... De las escalas de Wessler tenemos el WISC, que va vale en su cuarta versión, el WISC, w no, que en el, quinto, el WISC, que sería el de niños, la prueba de Wessler para niños, y el WISC, que sería para eh, preescolares. Alternativas al WISC tenemos la Stanford-Binet, por ejemplo, la Kaufman y otras. Entonces, estas son como las más eh, usadas. Esas que se, que se hacen en Internet de Avelive IQ no tienen ningún sentido, no las hagan, eso es un juego y muchas veces si sí se expone a que roben su información eh, y esto pues no, no, no, no, no tiene ninguna validez. Y, no, y tengan en cuenta que no hay un coeficiente intelectual dentro de su cuerpo que sea medido. O sea, medir el coeficiente intelectual no es como medir la estatura, no es como medir el color de cabello, no es algo... O sea, uno no se identifica por el coeficiente intelectual, que es algo que le preocupa mucho a los, a los estudiantes de psicología. ¿Y cuál es el CI? Quiere uno que le enseñen a medirlo para, para ponerse un cartón en dos lados y para competirlo. ¿no? Y uno no compite con el CI. Sí, por eso ya no se habla de superdotados ni nada por el estilo... Eh, ni excepcionales, sino simplemente un CI por encima de dos desviaciones de una desviación estándar, 115 o de dos, 130, eh, lo único que te garantiza es que te resolviste bien esas pruebas, no eres ni más ni menos que otras personas, ni más exitoso ni menos exitoso, y tampoco es cierto que los académicos eh, tengamos un CI más alto, ¿no? O sea, yo que soy medio ñoño no tengo un CI de 140, bueno, nunca me medí el CI de verdad ni Einstein tenía un CI de 160, o sea, eso es estúpido, porque en el tiempo que este trabajó, pues todavía era tanto de pañales estas pruebas, y a, y a Einstein nunca le hicieron en su vida una prueba de IQ, ¿sí? Eh, entonces, también, esto es más cultura popular, ¿no? Como lo, de, lo que ven en, en la serie de Big Bang Theory, cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces, dejen de preocuparse tanto por el CI y eh, hagan una, una, una crítica más profunda. ¿Alguna pregunta sobre esto, muchachos, de coeficiente intelectual? te recuerden, el coeficiente intelectual, la media es eh, entre 85 y 115 de 100 con desviaciones estándar de 85 a 115, eso es lo normal. Un CI por debajo de 85 es un CI que puede estar relacionado con un problema de, eh, de discapacidad intelectual. ¿sí? Por lo general se dice entre 70 y 85, que es la segunda desviación estándar. Él nos está hablando de un, una, un posible, una posible discapacidad intelectual limítrofe. ¿sí? Eso es un concepto raro, es un concepto que no muchas veces se presta para malos entendidos. Lo no que es lo que nos indica si una persona puntua entre 70 y 85, que tiene problemas, que tiene más problemas que la mayoría de las personas que han sido medidas con esa prueba, ¿sí? y que ustedes deben detectar por qué está puntuando ahí. Si es falta de educación, falta de instrucción, algún tipo de problema del desarrollo, algún, eh, alguna dificultad en la comprensión de las pruebas, alguna dificultad socioemocional o algo por el estilo que lleva a un puntaje tan bajo. Entonces ahí ya hay que hacer análisis específicos por procesos. ¿sí? Un CI por debajo de 70 sí si por lo general está referido con una discapacidad intelectual con muchas posibles causas. ¿Sí? Pero no se debe diagnosticar la discapacidad intelectual en términos de CI. Para diagnosticar una discapacidad intelectual tienes que tener en cuenta el funcionamiento en las tareas de la vida diaria, sea, la observación. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Con, con, muchas veces la, estas tareas tienen puntajes de exclusión. O sea, si tú fallas tres veces ya no se sigue la tarea. Entonces, dado, que, dado eso, los puntajes muy bajos son personas que no logran resolver la mayoría de las tareas porque son terminadas rápidamente. ¿Sí? entonces hay que hacer un análisis mucho más profundo con otro tipo de instrumentos que no sean de coeficiente intelectual eh, puntajes por encima de 115 no indican nada más que eh, es que a la persona se le facilita resolver ese tipo de tareas bien Muchachos, ¿hasta ahí me han escuchado bien? Sí, profe. No puedo entender la, la grabación. Sí, yo.